Entonces, es un libro que pasa por los flores Magón, por Porfirio Díaz, que llega en la Casa del Obrero Mundial, que es la primera organización sindical, que ya se lo reconoce en México, después tiene la Crom, después viene una serie de nuevas organizaciones de aquellos tiempos, ¿sí? que fueron muy, muy poderosas y que emanciparon y aglutinaron a muchos trabajadores. Nosotros veníamos de un... Las haciendas públiqueras eran lo que más generaba recursos en aquel tiempo y que también eran del anticlado al país en general.